Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas esas afines a ella. El día de hoy continuaremos con la parte número 5 de cinemática. En esta clase veremos qué es el movimiento uniforme desacelerado y ejemplos de movimiento uniforme desacelerado. No siendo más, comencemos. Definamos qué es el movimiento uniforme desacelerado O uniformemente desacelerado Es el movimiento en el cual la aceleración es negativa o menor a cero Y su velocidad disminuye proporcionalmente Entonces tenemos lo siguiente Como podemos ver tenemos tres casos Uno en el cual se acelera Otro en el que hay un freno en este camión y otro en el cual la aceleración es igual a cero el caso que compete sería el siguiente en el cual se está frenando el carro cuando se frena un carro hay una disminución de la velocidad y su aceleración se hace menor a cero vamos a mirar entonces las ecuaciones que lo rigen tenemos aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo distancia igual a aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2 más velocidad inicial por tiempo. No olvidemos que son prácticamente las mismas fórmulas que se manejaban en el movimiento uniforme acelerado. Y 2ax es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, donde a es aceleración y x es distancia. Entonces, recordemos, x distancia, a, en este caso, pues decimos desaceleración porque va a ser negativa, o sea que es menor a cero, y la velocidad final e inicial. F la final y sub cero significa inicial. Bien, vamos a resolver ahora entonces ejemplos de aplicación. Tenemos este primer ejemplo: un auto se mueve en línea recta a 150 km por hora. Si disminuye su velocidad a 80 km por hora en 1,5 horas, hallar la aceleración empleada por el auto y su distancia recorrida. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos una velocidad inicial que disminuye a una velocidad final que es 80 y en un tiempo de 1.5 horas. Aplica utilizar la fórmula de aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Lo reemplazamos, tenemos 80 menos 150 dividido 1.5. Esto quedaría kilómetros por hora, esto nos daría menos 70, que esto es mayor, quedando con signo negativo, y lo dividimos por 1.5. Esto nos daría menos 46,6 kilómetros por hora al cuadrado. Esta sería la aceleración. Ahora vamos a calcular la distancia. Ya con la aceleración podemos utilizar esta ecuación, reemplazar y calcular la distancia. Entonces aceleración es menos 46,6 kilómetros por hora al cuadrado por el tiempo que es 1,5 horas al cuadrado más 150 que es la velocidad inicial por 1,5. Esto al elevarse al cuadrado las horas se cancelarían y lo mismo ocurre con esto, quedaría horas y horas también se nos cancelan. Efectuamos esta operación y efectuemos esta. Esto nos daría menos 104,85 y esto nos daría 225. Dividimos esto, nos queda negativo y le sumamos 225, quedándonos 172,575 kilómetros. Esta sería la distancia. Ahora vamos a calcular un segundo ejemplo. Una moto se mueve a una velocidad de 30 metros sobre segundos. Si acciona los frenos y la detiene a 50 metros, ¿cuánto tiempo duró en frenar? ¿Cuánto desaceleró? ¿Y cómo son sus gráficas de movimiento? Bien, tenemos lo siguiente. Nos están dando una velocidad inicial... Y la final, pues dice que se detiene, quiere decir que la velocidad final es cero. Y nos dan una distancia. Miremos qué forma nos pueden servir. Si tenemos las siguientes, tenemos distancia igual aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2, más velocidad inicial por tiempo, podemos ver que nos hacen falta la aceleración y el tiempo, o sea que no nos sirven. Acá tenemos lo mismo, tenemos la sedación y el tiempo, y ninguna de estas dos variables las conozco, entonces no me sirve trabajar con estas ecuaciones. Pero, en cambio, si trabajamos con esta ecuación que dice 2ax igual a velocidad final al cuadrado, menos velocidad inicial, puedo trabajar con ella, ya que tengo la distancia y tengo las velocidades, entonces reemplacemos. Nos quedaría 2 por a, por 50 metros, igual a la velocidad final que es 0, y la velocidad inicial con la que partió que es 30. Elevamos esto al cuadrado, esto nos va a quedar menos 900 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Y 2 por 50 nos da 100 metros. Como esto está multiplicando, lo pasamos a dividir. Menos 900 dividido 100 nos va a dar menos 9 metros sobre segundos cuadrados. No olvidemos que haciendo regla de la oreja se cancelaría este metro cuadrado con este metro. Quedándonos metros sobre segundos al cuadrado. Esta sería la aceleración. Ahora nos falta calcular el tiempo. Vamos entonces a calcular. Tenemos esta fórmula. Ya encontramos la aceleración y tengo las velocidades. Puedo reemplazar. Menos 9 metros sobre segundos cuadrados. La velocidad final que es 0. La inicial que es 30. Y vamos a despejar el tiempo. Como está dividiendo lo pasamos a multiplicar siempre que tenga una variable en denominador la debo subir, no olvidemos eso ahora, esto está multiplicando lo pasamos a dividir nos quedaría menos 30 metros sobre segundo sobre menos 9 metros sobre segundos cuadrados simplificamos acá por regla de la oreja y esto nos va a quedar solamente segundos y menos por menos nos daría más, quedando 3,33 segundos este sería el tiempo Vamos a ver las gráficas de movimiento. Miremos ahora las gráficas para este movimiento. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a ver las gráficas de distancia contra tiempo, velocidad contratiempo y aceleración contratiempo en el movimiento uniforme desacelerado. Recordemos cómo era la gráfica del movimiento uniforme acelerado cuando es distancia contra el tiempo. Como ahora estamos hablando de desacelerado, quiere decir que esta gráfica se debe invertir, porque ya no está acelerado, sino desacelerado, o sea que la gráfica sería lo contrario. Entonces, tenemos que la distancia es 50 metros, y si es lo contrario, entonces la curva sería en sentido opuesto. Y acá el tiempo sería 3,33 segundos. De esta manera se grafica la distancia versus tiempo. Ahora miremos qué pasa con la velocidad. Con la velocidad recordemos cuando es acelerado, que es una línea recta que puede partir en cero o en cualquier otra velocidad diferente de cero. Entonces, en este caso disminuye la velocidad, quiere decir que la gráfica debe ser en sentido opuesto. Entonces, como disminuye proporcionalmente y la velocidad que tuvimos inicial fue de 30 metros sobre segundos y la moto frenó, quiere decir que va desde 30 hasta 0, disminuye de 30 a 0, en un tiempo de 3,33 segundos. Ahora, miremos la aceleración. La aceleración, como es desacelerado, debe tomar un valor negativo, y no olvidemos que nos dio menos 9, y esta aceleración o desaceleración es constante, o sea que es constante hasta 3,33 segundos. Esta sería la gráfica de aceleración.